que en Francia la convención eh, en lo que toca a lo audiovisual no hubo tanta, eh, tantas consecuencias ¿no? porque hay una tradición muy importante tradición en Francia de, eh, de apoyo a eh, las industrias eh, culturales empezó eh, en los años 20 con eh, el, el apoyo de, del cinema. ¿No? Eh, los años 20 son la, eh, representan la llegada de las películas americanas en las salas eh, de, de Francia. Eh, Francia había dominado el cinema mundial por eh, algunas décadas desde el fin de los años uh, del de, siglo XIX. Y uh, esa dominación francesa uh, se paró uh, con la Primera Guerra Mundial y, uh, y, y luego los, uh, los gobiernos franceses uh, quisieron defenderse, defenderse en contra de, de la competición representada por los, uh, las películas americanas y de ahí nacieron los, las primeras políticas de cotas de películas norteamericanas eh, en las salas de cinema francesas. Así que hay toda una, una tradición. Y con, la te, eh, con, con el cine también hay que, eh, que hablar de, eh, de la... De, eh, de las políticas que fueron impuestas después de la Segunda Guerra Mundial para defender el cine francés, el cinema francés, uh, y uh, con la creación de un conte de soutien, un, uh, un, una cuenta de apoyo para el cinema francés, y uh, luego ese, esa cuenta de apoyo uh, fue también creada para las industrias audiovisuales, la televisión, en, uh, en los años 80. Así que lo que quiero decir es que cuando la convención llega ya uh, se, se pusieron en marcha varias uh, políticas para defender las industrias uh, culturales. En los años eh, 90, esas políticas eh, eran resumidas en la expresión las políticas de la excepción cultural, ¿no? en el marco de, del GATT. Eh, hubo una grande batalla y en esa batalla eh, la Fra Francia eh, tuvo un rollo bastante importante ¿no? Uh, apoyando la idea de que la cultura era una, una industria que era un poco diferente de las otras. Uh, y uh, Así que la idea de la, de la diversidad cultural, la necesidad de uh, defender la diversidad cultural ya era un, un, un hecho uh, en Francia, años antes de la, de la Convención. Bueno, yo veo eh, dos conexiones posibles eh, entre el, el audiovisual y eh, la diversidad cultural. La, la primo, primera conexión es lo, eh, lo, que, eh, lo que he tratado de, de explicar antes es la necesidad de uh, defender políticas públicas para, uh, para uh, asegurar la diversidad de, de, de, los, de los medios en el campo del cine como el de la televisión o de la radio uh, pero en Francia uh, hay también la, el, la palabra de diversidad cultural Uh, se refiere a otro reto muy importante, que, uh, que es la cuestión de la representación de las minorías étnicas uh, en, la, en la televisión. Y uh, hay, una do, uh, hay dos políticas muy distintas en, ese, en, en el campo de la diversidad cultural. Francia ha sido muy activa en la promoción de la diversidad cultural entendida como medidas tomadas para uh, asegurar la defensa de las industrias culturales nacionales. Uh, en eso uh, ha sido siempre muy, muy acti activa. El gobierno francés ha sido muy, muy activo. Uh, en el otro uh, sentido de la diversidad cultural, el pa paisaje es más complejo. ¿no? Uh, hasta los, la, las, el fin de los años 80 no se tomaron muchas medidas para asegurar la representación de, uh, de las, uh, las poblaciones con bueno inmigrantes o con orígenes eh, inmigrantes en la, la televisión. Así que podríamos eh, decirnos, bueno, la convención de la UNESCO ¿no? tuvo, eh, tuvo una, una consecuencia sobre eso, pero no, no. Pienso que eh, la, las cosas cambiaron eh, a partir del fin de los años 90, 90 pero no gracias a, a lo que se discutía ¿eh? en ese momento en la UNESCO o, o también en, en, los, en la Unión Europea o en el Consejo de la Europa, pero, eh, pero si sí se tomaron medidas para eh, mejorar la representación de esas poblaciones en la televisión francesa es porque, primero, Uh, unos lobbies se organizaron, uh, criticaron la representación de esas uh, poblaciones y uh, lograron tener más o menos uh, apoyo de, uh, del Consejo Superior del Audiovisual, que es uh, la, institución, uh, la institución que regula al audiovisual uh, francés. Uh, así que la Convención, uh, uh, pienso que, que, que tuvo una incidencia menor que esos factores, que son factores internos al, al país. Y la cuestión, de, um, la cuestión de, de la diversidad cultural, hay también en Francia hay cuestiones uh, sobre la diversidad cultural que siguen sin uh, respuesta. Y una de esas uh, cuestiones es lo de la diversidad cultural en los territorios de Francia que están uh, detrás del mar. ¿no? La, Martinique, uh, la Martinique, la Reunión, uh, la Nueva Caledonia, uh, bueno, lo que se queda del empleo. Del del imperio uh, colonial francés, ¿no? uh, y, y bueno, eso está relacionado, ¿no? pero uh, eso es el, um, eso hay menos políticas en ese campo que en los dos otros campos. Las barreras que pueden encontrar la diversidad uh, son de, de, de natura bueno hay de natura diversa. Hay, uh, hay obviamente la cuestión económica, uh, la necesidad de, de tener uh, medios uh, pluralistas y por eso que no sean uh, monopolizados por uh, cualquier uh, poder uh, económico. Uh, para eso uh, es, uh, la, la cuestión de la, del sector de la radio es muy importante en Francia. Francia hay todo uh, un sector uh, asociativo de radios de radios asociativas que juegan un papel importante ¿no? en dando otra voz a asociaciones, a, otra, a otro tipo de poblaciones y hay uh, leyes que uh, que defienden ese, um, ese sector, lo que se llama el tercer sector de, um, de, la, de la comunicación al lado del, del sector público y del sector eh, privado así que el, problema, eh, el primer problema con eh, la diversidad es seguramente el problema económico eh, el segundo problema con la diversidad puede ser un problema político ¿no? es eh, la falta de toma de conciencia de la necesidad de eh, luchar para la diversidad cultural en todos los campos de la diversidad cultural. ¿no? Y eh, no solamente en el campo de la defensa de las industrias culturales nacionales, pero también, pero también eh, en la necesidad de eh, impulsar políticas eh, para defender, bueno, para tratar de mejorar la representación de las, menor, de las minorías, que sean las minorías de los, bueno, de, de l'outremer, ¿no? de, de esos territorios que es, son detrás del mar eh, en Francia, o de las, de las eh, poblaciones que eh, vienen de la inmigración extra, extra, extraeuropea o otro